Hola, bienvenida, bienvenido a Damas Bienestar Holístico, Oráculo, lectura de Cartas de Ángeles de la semana del día lunes 31 de enero del año 2022 al día 6 de febrero, domingo del año 2022 ¿Cómo te encuentras? Espero que te encuentres muy bien Pues hoy es viernes, este, creo que es 28 de enero y estoy pues grabando este video, eh, hoy en la mañana me enteré que falleció Diego Verdaguer, el esposo de Amanda Miguel y bueno, este sí me pegó un poco porque este, en realidad fue una muerte innecesaria si se hubiera vacunado el señor, pero pues parece ser que tanto él como su esposa son antivacunas y pues muy respetable, pero pues falleció a los 70 años de edad. Y pues fueron unos íconos con los que yo crecí. Y la verdad este. Pues sí me, me perturbó un poquito. Y pues también Alton John dio como positivo en cuanto al coronavirus. De lo que sé, él sí está vacunado. Entonces bueno, sigámonos cuidando. Esta pandemia sigue todavía. Y ya sé que todo el mundo estamos muy harto del tema. Aquí en México. Yo estoy procurando guardarme, este, como había mencionado, creo que lo mencioné, la señora que me ayuda con el quehacer de la casa dio positivo a coronavirus, y bueno, este, está bien, gracias a Dios, ya está saliendo del asunto, y ya el próximo lunes se incorporará al trabajo, y habrán pasado 10 días de aislamiento de su parte, y bueno, pues tenemos que aprender a convivir con este virus como el de la influenza y otros virus más. Pero yo no entiendo francamente ni el movimiento antivacunas ni este, la gente que está en contra de ello. Para mí es desconocimiento absoluto de qué es lo que hacen las vacunas, cómo funcionan y demás. Y, este, y pues teniendo miedo a lo desconocido, pues entiende entonces... este la negación de la gente. Pero bueno, como fuera este trato de no tener puntos de vista muy políticos porque me tardaría haciendo el video más de lo que quiero. Empecemos con la lectura, empiezo con la lectura con las cartas de Doreen Virtue de la Virgen María. Y bueno, les comento que este sigue en aduana de México mi cuadro que venía de regreso de Estados Unidos ya va a cumplir el próximo lunes tres semanas desde que debería de haber llegado aquí y bueno, ha salido el perdón en las últimas este, lecturas y bueno pues ahí estoy perdonando y perdonando y pidiéndole a los ángeles que pues ya aceleren el asunto porque la verdad ya me estoy desesperando un poquito y a mí me cuesta mucho trabajo cuando la gente tiene mucho desdén en su trabajo y no hace las cosas como debería no les importa no y este, son dos compañías, una DHL y DHL trabaja con un grupo exportación-importación que este, es el agente aduanal y pues nadie es responsable, unos le avienta la bolita al otro y yo no puedo hacer esto con sin el apoyo del otro, pero nadie tiene interés en de que salga adelante el asunto, tanto así que tuve que contactar al CEO, o sea, el presidente de DHL que te da la página la posibilidad de hacerlo. Ya intervino ahí una persona que tampoco sabe cómo solucionarlo. Y bueno, ahorita estaba ya. Ayer me habían dicho ya. Por fin ya todo va a quedar. Y mañana más tardar el día de hoy ya queda. Pues no. <ríe> y este a mí. Tratando de ser impecable con mi palabra, ya me cuesta mucho trabajo cuando la gente no lo es. Es como cuando dicen, ay, sí, voy a comprar tu libro, ¿no? Sin falta alguna. Y no sabes cómo me encanta el tema de Los Ángeles y Spolly. Sí, ay, qué padre que lo escribiste. Y más tarde te enteras que, pues ni siquiera entró a Amazon a comprar el libro, ¿no? Y eso yo no lo entiendo. No, no, por ser amable voy a estar mintiendo no entonces bueno esto lo comento no reprochando a esta persona esa situación sino simplemente este para hacer un ejemplo de la integridad que nos están pidiendo trabajar este año ¿okay? muy bien vamos a ver qué nos ofrece esta semana antes de que empiece con la lectura recuerda cuando finaliza un mes, en este caso enero, pues doy las gracias por todas las experiencias vividas. En mi caso siento que fue un mes que pues avancé muy lentamente, me sentía como avanzando sobre el lodo. Este, igual con la computadora, cada segundo o tercer día se me traba. Como que dices bueno ya, no, no avanzo, ¿no? Por más que le hago. Igual con la pintura y igual con esto del cuadro y DHL y estar escribiendo correos y parecido con el Fisco, con el SATA, que se llama SATA en México este que bueno ya obtuvo una respuesta ahorita ya no necesito una respuesta más, entonces bueno, ya se aclaró toda la situación, pero bueno a lo que iba, doy las gracias por las experiencias vividas y bueno, para mí el mes de enero fue de muchísima paciencia ¿no? y como si recuerdas, salió mucho la Carta de la Paciencia en este mes de enero. Y le doy la bienvenida al mes de febrero y yo siento que va a ser un buen mes. este Que va a ser mucho más fluido y más movido. Normalmente así lo llega a ser después de un mes como tan, tan lento. ¿no? Muy bien, empecemos con la lectura. La Virgen María nos quiere dejar saber lo siguiente. Home, hogar. Y dice, I trust and follow my divine guidance about my home. Yo confío y sigo mi guía divina acerca de mi hogar. Para mí el hogar pues es el corazón en realidad, ¿no? Es lo que yo denomino el hogar. Entonces, bueno, confía en tu intuición. Tu guía divina es tu intuición y este yo normalmente la utilizo muchísimo y la mayoría de las veces cuando han sido decisiones importantes en mi vida este, tengo una certeza absoluta, no tengo duda alguna y es así cuando sé que bueno mi intuición es la adecuada, es la correcta y a través del tiempo bueno, se ha demostrado que así es. Y así funciona. Entonces guíate por tu intuición. No descartes tu intuición. Y normalmente la intuición es lo primero que te llega, ¿no? Muy bien. Para el día lunes y martes la carta dice liberación. Ay, van a liberar de aduanas mi paquete, mi pintura. Y ya me voy a librar de esta situación. A ver, vamos a ver...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 Y lo noto mucho en el arte, hay muchos críticos de arte, mucha gente que es muy experta en el arte, que sabe mucho de arte. Y esto lo, es, lo estoy diciendo con mucho sarcasmo, este, porque no hay nada escrito. El, yo siento que la, la vida misma es tan abundante, opulente, este, que pues es válido prácticamente todo. Hay ciertas reglas que tienen que ver con estética, con armonía, eh, pero fuera de eso, o sea, en ese sentido el amparte, o el denominado amparte, estoy totalmente en contra de él, pero bueno, fuera de eso, queriendo dar un ejemplo con, con el arte o los críticos de arte, este, hay mucha gente que empieza a criticar y te dice no, pues es que esto está mal, o esto no me gusta y no vas a llegar a ningún lado si sigues haciendo esto o lo que fuera y, este, y no es cierto, yo he visto a través del tiempo a través de grandes pintores que pues, se han cotizado muy bien y que venden muy bien de que pues, han insistido en lo que estaban haciendo y fueron tal vez criticados en su época, en su momento que era algo terrible lo que estaban haciendo y desastroso y eh, qué sé yo, eh, no bueno, ¿no? Y pues pues este siguieron haciendo lo suyo, este, guiándose por su intuición, no por su corazón, por su corazonada, ¿no? De ahí viene también el corazón. Entonces, bueno, a, a eso va esta carta. Sé libre, sé tú, sé auténtico, sé auténtica, eso es muy importante, que salga de ti, esto también en cuanto al arte lo critico mucho, hay gente que imita mucho a otros artistas y como una práctica de técnica es muy bueno, yo creo que todo el mundo hemos pasado por ello, pero no en cuanto a pues comercializar algo. ¿no? Este, creo que todos tenemos una creatividad propia, es como la caligrafía, cada quien tiene su propia caligrafía, ¿no? Y tiene su propio talento. Y eso, pues, es la belleza del arte, ¿no? De descubrirlo, y bueno, si puedes vivir de ello, pues mucho mejor. Muy bien. Para el miércoles y el jueves, la carta dice, escribe. Que, como he dicho en otras ocasiones, debería decir, siento yo, más bien, crea. Y dice, Arcángel Metatrón. Escribe, pinta, dibuja, crea, sin prejuicios ni juicios. Plasma lo que hay en ti, para ti, lo compartas o no, escribe un diario. Bueno, este es el diario, es un muy buen ejercicio que descubrí en el coaching ontológico. Si te sientes muy aislada, aislado ahorita con lo de la pandemia, si otra vez tienes que estar uh, guardada o guardado, este, es un magnífico ejercicio para tener un tipo de comunicación, el escribir un diario, el escribir las emociones y los sentimientos que uno tiene. Y esto este, para sacarlo. ¿no? Este, y uh, en sí esta carta lo que nos está diciendo es que es, somos seres co-creativos de nuestra realidad. Cada quien y cada uno de nosotros es creativo y puede crear algo nuevo. ¿no? Puedes crear un ambiente agradable en tu hogar, puedes crear algo bonito en tu trabajo. este Todos podemos crear, no también a través de la cocina, que a mí me encanta. este Puedes redescubrir cosas o platillos, a veces caemos como en una rutina y hacemos como 10 o 15 platillos y no salimos de ellos y luego se te ocurre que ¡ay mira! hace años que no hago tal cosa ¿no? entonces bueno seamos creativos es lo que nos están pidiendo y dejar fuera todo juicio y prejuicio vuelvo otra vez con lo, los críticos de arte no es bueno saber escuchar críticas, algunas son válidas otras no pero eso a través del tiempo lo vas descubriendo también cuáles son importantes, cuáles te, te están aportando algo positivo ¿no? y cuáles no. Muy bien, pero el viernes, sábado y domingo la carta dice Revelación. Y es el Arcángel Raciel. Y dice Arcángel Raciel, ayúdame a comprender los secretos y misterios divinos para expandir mi aprendizaje y luz. Ahora percibo y tengo una sabiduría global. Esta carta creo que salió igual la semana anterior. Entonces, bueno, algo se nos va a revelar a través de esta semana. Normalmente estas revelaciones son a través del tiempo. ¿no? Como he dado el ejemplo, cuando hace ya mucho tiempo atrás tuve un intento de relación de pareja y no funcionó, bueno, yo estuve totalmente desconocido descorazonado y oh, qué terrible y se me vino abajo el mundo porque yo tenía la certeza que era la pareja ideal para mí y fue muy repentino también el, el rompimiento y sin una explicación alguna pero a través del tiempo los ángeles me dieron a entender a través de este, los conocimientos que esta persona era una persona abusiva, dañina que me hubiera hecho muchísimo daño y se hubiera aprovechado mucho de mí y yo lo hubiera permitido porque estaba tan enamorado que bueno, este, manipuladora también esta persona entonces bueno, la cuestión es de que ya a través de los años di gracias a los ángeles que alejaron a esta persona de mí y esa revelación pues llegó unos años más tarde ¿no? entonces bueno, igual algo nos va a ser revelado Aquí en México normalmente decimos nos cae el 20. El 20 era una moneda anteriormente de 20 centavos y se utilizaba para hablar por teléfono, el teléfono público. Entonces, cuando ya entraba la llamada, caía el 20 en el teléfono. Y esto es bueno que te cayó la idea, ¿no? Que ya, este. Entonces, bueno, algo, se nos, algo nos van a revelar. Y por último, vamos a ver muchas felicidades y bendiciones a quienes celebran algo o cumplen años. La carta dice, autoaceptación. Esto es de suma importancia. El amor propio empieza con la autoaceptación, el autoaceptar. Y esto es en todos los sentidos. Normalmente empezamos con una crítica física, ¿no? De que tengo chueca la nariz, o el ojo, o estoy muy gorda, o muy gordo, o no sé, tengo el gusto muy chiquito a las mujeres, o los hombres, el pene no lo suficientemente grande, cualquier tipo de crítica física. Entonces, este el, el amor propio empieza por la autoaceptación, el aceptar tu cuerpo tal y como es. También aquí hay ejercicios muy buenos que los recomiendo de Luis Hey. Y este, lo voy a tocar rápidamente, pero eh, por favor chequenlo. Es eh, el ejercicio frente al espejo, estando desnudo, este, solo o sola. Y pues observando tu cuerpo y decirte a la imagen que ves reflejada en el espejo, decirle yo te acepto. Y, uh, tres veces y luego puedes ya incluir tu nombre, ¿no? En mi caso, pues yo te acepto, René. Y luego, pues ya irlo sintiendo propio, ¿no? En decir yo me acepto, yo me acepto, yo me acepto. Es un ejercicio que puedes hacer por tres semanas. Y de ahí vas haciendo el cambio poco a poco a de aceptación. Yo te amo y yo me amo, ¿no? Yo te amo la, al reflejo. Y yo me amo sintiéndote tú a ti misma o a ti mismo. Eso es muy buen ejercicio de autoaceptación y el amor propio. Lo puedes ir descubriendo poco a poco. También quería hacer un comentario. que este, este pensamiento ha estado como muy constante toda esta semana. Sobre todo con esto de la gente que no es íntegra con su palabra y no es íntegra. Si quieres empezar con el crecimiento espiritual, te recomiendo que empieces por los Cuatro Acuerdos Toltecas, que son los originales, este, luego el doctor Ruiz ya los hizo propios, no y la verdad para mí eso es un poquito como plagio, porque es de los Cuatro Acuerdos provienen de los Toltecas. Pero bueno, este, entonces, bueno, chécate el libro, tiene un libro que se llama Los Cuatro Acuerdos, tal cual y no tienes que comprar el libro también hay en internet puedes encontrar cuáles son los cuatro acuerdos este, yo creo que es un muy buen comienzo para empezar a vivir una vida espiritual este, es como la base y eh, porque veo luego mucha gente que no si sí, yo vivo una vida espiritual muy intensa muy padre y ya van descubriendo muchas cosas pero veo que como que el ego es el que las hace tropezar de repente, ¿no? Este y uh, yo creo que es importante como que volver a la base y decir, ¿ok? ¿Cuáles son los cuatro acuerdos, no? Y el primero es, yo soy impecable con mi palabra, de lo que estaba hablando, ¿no? No voy a decir una cosa que no puedo cumplir o que no puedo hacer y realmente si lo digo lo voy a hacer vaya de acuerdo la palabra, el verbo con la acción. Y eh, otra de ellas es no te tomes to, eh, todo de manera personal. Y bueno, ahí chécate los cuatro acuerdos, por favor. Y alguna vez los llegué a subir también por internet. Bueno, yo creo que es todo. Te deseo una muy bella semana. No he tenido tiempo de subir las reglas de cómo va lo del libro... Disculpenme, pero ya, lo, ya creo que la próxima semana tendré tiempo. Estoy terminando ya, este, en uno o dos días termino el cuadro que estaba haciendo. Y en el inter ya puedo hacer el video y de ahí sigo con el próximo proyecto de trabajo. Deseo una muy bella semana. Dejo abiertos los comentarios para quien quiera dejar algún comentario, alguna sugerencia. Son siempre bienvenidos. Y agradezco a quien comparto estos videos. Como saben, los hago con mucho amor. Donde quiera que te encuentres, te mando un gran abrazo de luz. Muchas bendiciones. Hasta la próxima ocasión. Namaste.